Hace 3.500 años, a los pies del Himalaya, se asentó una tribu occidental. Era la tribu de los Arios que conquistó las tierras del este y el sudeste de la India. Percibo una fuerte presencia en el sur. El mundo entero te da la bienvenida. Viajarás hacia el sur y encontrarás a esa persona. ¿Quién es el hombre al que debo traer? Siddhartha. Este niño se convertirá en el rey del mundo. Será el elegido. Te convertirás en el rey de Shakya. Debes hacer que este reino sea el más fuerte para protegerlo del reino de Kosala. ¿Por qué tenemos que luchar, padre? ¿Por qué nos tenemos que matar entre nosotros? Ya es suficiente. Compórtate como un rey. Para ser un verdadero rey se debe tener mucho poder y poca amabilidad. ¡Saltad a mi Gaila inmediatamente! Sobrevive por mí. ¿Cómo se puede sobrevivir así? Como esclavos. No tenemos libertad, solo sufrimiento. Les aniquilaremos y nos quedaremos con sus riquezas. Debemos levantarnos contra ellos una vez más. Es el ejército de Kosala. Atacaron el palacio de Capilabasto. El hombre nace, envejece y después muere. Esa es mi misión en la vida. Tiene que haber un camino para mí. Renunciaré a todo para encontrarlo. ¡Agrasadlo todo! ¡Sí, el palacio! Debes ser castigado severamente. Solo podemos caminar hacia la oscuridad. ¿Disfrutas con la muerte? Siddhartha te convertirás en un gran rey, Siddhartha. Shakia sé que me hacéis dificultad, pero os expliqué hasta la muerte. ¡Al ataque! ¡Príncipe Siddhartha de Shakia. Sí que era príncipe, pero ya no lo soy. Siddhartha se ha profetizado ...que serás un gran hombre que salvará a todos los seres vivientes del sufrimiento. Renunciarás a todo y te convertirás en monje aprendiz. Deberás completar todas las enseñanzas. Te saludo. Yo me llamo Siddhartha. Siddhartha, debes de ser el príncipe del reino de Shakya. Ahora debo dirigirme hacia la selva de Urubela para pasar allí unos años. Espero encontrar una forma de huir del miedo a la muerte. No puedo pensar solo en mí y abandonar a aquellos que sufren. ¡Fuera! ¡Fuera! Parar, por favor! Si sigue así, morirá. Mi cuerpo se ha hecho uno con la naturaleza. Has alcanzado la iluminación. Dime ahora, eres pura, el iluminado. Soy Buda.